Bienvenidos a esta Cápsula Práctica de Fomento Lector para Niños, donde contaremos un cuento de origen venezolano que se llama La abeja y el Cristo fue. ¡Empecemos! ¡Qué rico! ¿Qué está esto? Decía la abejita mientras recolectaba el dulce néctar de los girasoles y el mastranto. ¿Pero qué es el mastranto? El mastranto es una planta muy grande con hojas ovaladas y verdes. Tiene unas florcitas blancas muy aromáticas parecidas a la espiga. Bueno, después de esta información, continuemos. Al ver que había muchas flores, las antenitas de la abejita enviaron un mensaje a las demás. Casi como si tuviera un celular. De que había encontrado una gran siembra de mastranto y girasoles. Y así vinieron a aprovechar este dulce néctar. Pero lo que no sabía la abejita era que desde la rama de un árbol a lo lejos, un Cristo fue la observaba pensativo. Pero esperen, esperen, ¿qué es un Cristo fue? fue, es un pajarito que habita el continente americano, tiene un plumaje con colores muy vivos, y cuando canta las personas escuchan, Cristo fue, Cristo fue, de ahí su nombre. Ah, ya, muchas gracias, ahora sí que me queda claro, continuemos. Cuando esa abejita esté llenita de néctar me la comeré, ¡Qué sabroso, solo me toca esperar sin el pajarito saber que la abejita ya había llamado a sus amigas para que vinieran a recolectar el néctar. Mientras pasaba el tiempo, la abejita seguía en sus labores cuando, de repente, siente un zumbido que la hace voltear. Era el pajarito que venía velozmente hacia ella. La abejita logra esconderse dentro de una de las flores y exclama... El pajarito no hablaba. Solo revoloteaba tratando de ver dónde venía la voz de la abejita. ¡Pajarito! ¡No me hagas daño! ¿No ves que puedes comer el fruto de los árboles que son más sabrosos que yo? ¡Ay, abejita! Yo me alimento de frutos, pero también me alimento de insectos como tú. Así que, ¿por qué mejor no sales de tu escondite y te dejas comer? Sabes que al final yo te ganaré y te comeré igual. <risa> En su interior, la abejita ya cansada piensa. Creo que tienes razón. Voy a abandonar todo. No tiene sentido estar aquí escondidita si al final el pajarito me va a comer igual. Pero de pronto, la abejita siente a una de sus amigas comunicándose por las antenitas. ¡Oh! ¡Enhorabuena! Ya habían llegado sus amigas. La abejita se llenó de valor y le dice al pajarito... El pajarito voltea y apenas ve a la abejita revoloteando, se lanza a comerla. Pero de pronto, cuando ya la tenía muy, pero muy cerca, aparece detrás de la abejita una gigante silueta negra. ¡Oh, no! ¡Son muchas abejitas! El pajarito se frena tan rápido que pierde el equilibrio y cae al suelo. ¡Ay! Todas las abejitas, al ver lo que pasaba, se abalanzaron contra el Cristo fue. Pero la abejita alcanza a detenerla. ¡No! ¡Esperen! No le hagan daño. Amigas, muchas veces nuestra naturaleza nos hace pensar que es correcto lo que hacemos. Pero no siempre es así. Si devolvemos daño con daño, ¿qué estamos haciendo? Seguramente Nada. Así que, regalémosle a este pajarito unas cestitas de miel para que él también disfrute. El pajarito estaba como en un sueño. Nunca pensó que esto pasaría y desde ese entonces, el pajarito nunca más se volvió a comer un insecto. Solo comía los frutos de los árboles, convirtiéndose en el mejor amigo de las abejas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapato roto y mañana te contamos otro.